Dada la siguiente fracción, el ejercicio nos propone calcular su fracción irreducible. Para ello, comenzaremos calculando el máximo común divisor de ambos números, numerador y denominador. Y recordar que ya lo calculamos en su momento y que este valor era 15. Así pues, partimos de la fracción y multiplicamos, perdón, dividimos numerador y denominador por el máximo común divisor, esto es por 15. Si realizamos los cálculos, este será el nuevo numerador y este será el denominador, por lo que esta será la fracción resultante, fracción irreducible.